les damos la bienvenida. Claro que sí, sean ustedes bienvenidos a este espacio de Hoy Oramos en Vivo con sus amigos Elida y Rafael Cavazos y les damos las gracias a todas las personitas que han estado entrando a, a ver, a escuchar nuestros videos y dándole las gracias a todos, a todos y cada uno de ustedes por todo lo que han hecho, todo lo que han compartido, gracias y el Señor les bendiga grandemente y esperamos que el día de hoy, este mensaje venga a serles de grande bendición, porque siempre, siempre estamos dándoles palabra primeramente, y después nos vamos a la oración. Así es que, gracias a todas las personitas que están ya en este momento. Y les decimos pues, bienvenidos, bienvenidos Así a hoy, es. oramos en vivo, y esperamos en el Señor que usted y usted y también usted pues, pueda disfrutar de un tiempo, eh, pues, ameno eh, de, de oración, que, que usted pueda disfrutar, pues, de lo que Dios ya tiene preparado para compartir con ustedes. Así es. Eh, en, en este momento, bueno, pues, ya iniciamos y esperamos que usted y también usted, hermanito, hermanita, amigo, amiga, usted que nos visita, usted que va pasando por aquí, pues, por este caminito, pues bueno, eh, que reciben la, la bendición reciben del altísimo. La bendición, así es. Lo que sí les voy a adelantar es esto: véanlo completo y hasta el final. Así es. Porque así es. va a estar muy, muy, muy, muy interesante lo que vamos a compartir Ahí con va ustedes. a estar en un demand para que ustedes lo vean en el momento que ustedes esté ya. Eh, tranquilamente, en silencio para poderle poner la debida atención. Y si ya puedes, desde ahorita, pues bueno. Ya puede hacer. Ad, adelante, así. ¿verdad? Ok. Mire, el, el tema de hoy está bien interesante. Así es. El tema de hoy va a ser Antídoto contra la pobreza. Ay, ah, el antídoto contra la pobreza. la pobreza. Ahorita se está buscándose por todos los medios en todo el mundo sí. la vacuna para lo para del el virus. Para el, lo del virus. El sí. eh, y la gente está luchando. Está luchando. Sí, sí. Para... Los científicos están, este pues sí, o sea, no, no han podido todavía, pero... Bueno, esperamos en el Señor que lo puedan lograr. Lo van a lograr. Claro. ¿verdad? Por fe, vamos a decir, si sí lo, lo logran. logran. Amén. Y, y otra cosa, pero no solamente sí. está la cuestión de la pobreza, sino también está la ansiedad, está el temor. Exactamente. Está... el estrés, el, el, o sea, el miedo, ¿verdad? El temor eh, de todo esto que, que está sucediendo, que está pasando. Ajá. Así es. Entonces... Eh, lo único que le podemos decir, usted manténgase en sintonía porque eh, va a encontrar, yo estoy seguro, algo bueno que le va a poder ayudar y le va a poder fortalecer. Así es. Porque el tema de, de, de hoy, aunque hemos puesto aquí antiguo contra la pobreza, pero vea lo que va a seguir, eso es lo más importante, porque... Va a ser su mejor antiguo. Amén. ¿Verdad? Así, amén, así que, es. Eh, y vamos a continuar y vamos a pasar a esta primer lámina que tenemos aquí ya preparada para que usted, pues, eh, nos acompañe en la trayectoria de este video que estamos transmitiendo en vivo y que queremos que usted y usted y también usted puedan recibir la bendición. Sí, amén. El tema. El tema es tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Así es. ¿Ves? Sí. Esta parte de la escritura se encuentra ahí en Marcos 11, del 12 del al 14, al en la versión de Dios habla hoy, uh -huh. cuando dice como título, Jesús maldice la higuera sin fruto. Así es. Pero desde el mismo tema que nos marca ahí en la Biblia de sí. Dios habla hoy, uh -huh. Jesús mal dice sí. la higuera sin fruto. Ah, caray. Entonces quiere decir que todos tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Amén. Entonces es? esto es parte del antiguo. Sí, sí, sí. Tenemos es que es dar fruto porque fácil. si no eh, nos van a... a, a o sea, nos, nos van al a fuego. Al fuego. <risa> Entonces pues o sea, le digo que, que se quede hasta el final porque esto le va a gustar estoy seguro así entonces, es, amén como ya estamos en vivo entonces vamos a ver el verso 12 nos dice el 12 al día siguiente cuando salían de Betania Jesús sintió hambre o sea Jesús andaba aquí en la tierra como un ser humano así es y también pues sintió hambre claro e incluso cuando eh, estaba en un ayuno eh, un poquito prolongado, sí, de 40. Eh, que, que eh, Satanás lo tentó, tentó. porque porque ya a los 40 días ya pues sintió sí, hambre, claro. verdad, y, 12, y Satanás bueno. lo, lo quiere tentar diciendo, os a estas piedras que se convierten que se en, se pan. Conviertan en pan, como ya sabía que él podía multiplicar los panes y los peces, sí. Entonces, no, pues, que le dijo, no solamente de, de esa de, clase de, de pan vivirá el hombre. Así ¿verdad? es. Ok, entonces, y sigue diciendo ahí en el verso 13. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, mm -hmm. pero no encontró más que las hojas, Ajá. porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto y, ¿verdad? sus discípulos lo oyeron miren fíjese muy bien en esto él vio a lo lejos una higuera y tenía muchas hojas dijo bueno pues vamos a secarnos a ver si hay, hay algo de fruto ahí no era el tiempo Así todavía es. pero pues bueno ya estaban ahí las hojas de Vamos, vamos a ver qué hay. Uh -huh. Y no es tanto que el Señor Jesús no pudiera haber sabido si tenía o no tenía fruto. Claro. Yo puedo estar seguro que sí sabía que no había fruto. Pero siempre, el Señor, Era una usaba toda la oportunidad uh -huh. para dar un mensaje. Exacto, exacto. Es, es como ahorita, en este momento en que tú este estás aquí con nosotros, considera esto como parte de Dios, sí. de que Jesús te quiere dar un mensaje. Sí, lo que está ahorita pasando. ¿Verdad? Entonces, si tú pones cuidado, en ti puede acontecer algo sí, extraordinario. Muy bien. Entonces, dice, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de hijos. No era tiempo de hijos. Entonces, si ahorita tenemos el tiempo de estar listos para irnos, es el tiempo de preparación, de preparación. para irnos con el Señor. Amén. Así es. Es el mejor tiempo ahorita. Él nos está dando este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en el verso 14, entonces le, le dijo a la higuera, ¿qué, no, ¿qué le menciona? Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Fíjese. Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Le dijo a la higuera. Ajá, así es. Ah, pero resulta que la higuera no tiene oídos. Pues no, no tiene, pero... ¿Verdad? Entonces... ¿Cómo es que Jesús se atrevió a decirle? Es que aquí está la enseñanza. Uh -huh. ¿Y sus discípulos lo oyeron? Sí, lo oyeron. Yo imagino a los discípulos, todavía en su calidad humana, completamente, que apenas estaban aprendiendo. Yo, Ay, Jesús. <ríe> Te pones a, a decir a la higuera que... <ríe> si no tienen oídos. <ríe> <ríe> y, sí. y así sucede, mi amado, así sucede, mi amada. Cuando no estamos... En la total sintonía. sintonía, vamos a hablar así, en la total sintonía con el Señor. Sí, sí, exacto. Y nos ponemos como los discípulos. Ajá. Ay, Jesús. Ay, cómo oh. te puedes hablarle a, a un árbol aquí. Sí. A una planta, ¿verdad? Que, que, que es de higos. Y estás diciendo que no, pues sí están las hojas nada más, pero es que no es tiempo todavía de higos. Uh -huh. Y es que ya ahorita es el tiempo, mi amado, mi amado de madurar. Sí. También nosotros como personas tenemos que madu madurar, madurar sí, sí. para poder dar fruto. Dar fruto, amén, así es. verdad Entonces, cuando dice nunca más vuelve a nadie a comer de tu, de tu fruto, imagínate que el Señor te vea en la condición que tú estás exactamente ahorita. Ajá. Y que no estás rindiendo ningún fruto. Nomás tienes hojas. Como que parece Correcto. que sí. Correcto. Como que parece que sí. Pero no hay frutos. No hay fruto. ¿Se está entendiendo esto? O sea, les dije que, que el tema iba a ser in interesante. Sí, sí, está muy, muy interesante. O sea, necesitamos de ese buen espíritu de Dios, que es la, la llenura de Él, para poder dar espíritu fruto. Santo amén. Que la palabra ¿Para tiene qué? poder. Para que... Bueno, ahorita vamos a continuar leyendo sí, más. ok. Eh, Dios sí quiere bendecirte a ti, mi amada. Dios sí quiere bendecirte a ti, mi amado. Amén. Y Dios los quiere bendecir a todos. Sí, amén. Miren, cuando estábamos mm. preparando el material este, siempre platicamos mi esposa y yo. Y es que a Dios mismo, a nosotros mismos nos habla con los mensajes que nosotros mismos claro, hacemos. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque es Dios... Que, que Eres también a nosotros nos habla. Dios hablando, a, sí, a nosotros y a todos. Y somos el canal para poder transmitir el mismo mensaje también para ustedes. Amén, amén, así es. Pero el primero que lo recibe somos nosotros. Amén, amén. Como amén. aquí, ahí los discípulos fueron los primeros que recibieron el mensaje. Sí. Oyeron maldecir una higuera. ¿Se sorprendieron? Sí, se sorprendieron. ¿Cómo te puedes hablarles a ella? Es como cuando iba caminando Jesús, y iba una mujer detrás de él, uh -huh. diciendo, si yo toco la vestidura, yo voy a recibir la sanidad. Sí, amén, así es. La tocó, tocó? y salió virtud salió sanadora virtud. de parte de Jesús. Amén. Nomás porque tocó no, no, no, ahí el, el borde de su manto, sí. de, de, de su ropaje. Así es. Y le, te dicen los discípulos... Ay, Preguntas, pues no es aquí que, que, que el montonadero de gente... vamos apretujado? Y tú preguntas, ¿quién me tocó? Ay, señor... Pero él como sabía... Como diciendo, que... así como decimos los, los, los, los muchachos de edad, pues qué onda. <risa> sí. ¿Qué onda? Oye, pues, pues no estás viendo aquí el montonadero de gente que, que, que viene aquí detrás de, de nosotros. Y tú preguntas, ¿quién me tocó? Sí, él no sabía por qué lo decía. Pero es que sí. re, sintió... Que había salido una virtud sanadora y que estaba bendiciendo a alguien Amén. que se atrevió a tocarle. Amén, así es. Te, te estás dando cuenta, mi amado. Te estás dando cuenta, mi mala, la importancia de poder tener la fe en el, Amén. En el Altísimo. Okay. Amén, así es. Vamos a continuar. Así Ahora es. nos vamos a pasar acá a Marcos 11, 11. del 20. 25, al 25, pero ahora va a ser en la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, así es. Y nos dice el, nos 20? Dice el 20. A la mañana siguiente, <risa> al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Ah, qué, qué tremendo. tremendo. A la mañana siguiente, ¿qué dice? Al pasar junto a la higuera que él había maldecido... Los, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Ajá, así es. ¿Por qué pensaron que había sido desde la raíz? ¿Porque lo vieron todo seco? Porque se secó, sí. Porque no se podían sacar lo, lo de arriba si lo de abajo no estaba seco. Exacto. Entonces quiere decir que se secó lo de abajo y de ahí todo lo demás se secó. Todo se secó. Pero fue de inmediato. Y si tú... Uh, arrancas un, una, un, un pequeño árbol o un árbol grande no se va a secar de la noche a la mañana sí, bueno. esa es otra cosa que, que pasó sí. allí ajá, ajá. aquí sí. sí de la noche a la mañana se secó completamente así es que ya pueden hacer una carita asada con, con con la leña que estaba ahí <ríe> no, entonces es... qué pasó entonces pedro Recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Qué tremendo, ¿verdad? Pero él recordó lo que Jesús había dicho. Sí. Y le dice, Rabí, mira, la higuera que mandijiste se marchitó y murió. Y murió. ¿Por qué? Porque cuando un árbol se seca. Pues ya, ya, pues ya, ya, ya de, no hay vida. Dejó de existir. ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta, mi amado, mi amada, lo que significa nada más dar hojas, uh -huh. aunque se si esté verde eh, eh, como árbol todavía, sí, ajá. y el estar seco. El eh, estar seco, sí. Algo que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo y con todo el mundo es que estemos secos. Sí. Sí, sí. Y de aquí la, la enseñanza de Jesús es la buena. Aquí Exacto. es lo que Él quiere darnos a entender tanto para ti como para mí, o para mí como para ti, o uh -huh. para todos. Es lo que dice ahí en el verso 22. Uh -huh. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Entonces, ya aquí ya está dando una instrucción sobre la fe. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la fe que se tiene que tener? La fe la tenemos que tener en Dios. En Dios. Amén. En Dios. Entonces, mire, la, la gente es muy muy curiosa. Ajá. A veces la gente pone la fe en cosas materiales. Sí. En, en otras personas. Sí. Siempre queremos que otro sea el que nos vaya a hacer de utilidad o que nos vaya a ser de provecho pero aquí la instrucción sobre la fe es tenga fe pero en Dios en Dios creerle a Dios ah, por lo Dios. que él dice en su palabra nosotros queremos muchas veces por lo que vemos sí por eso anda la, la gente buscando la vacuna por eso la gente anda buscando eh, Los, porque miren el, el, el, y voy a hacer un comentario que no quisiera hacerlo, pero para que mejor se entienda, imagínense cuando el presidente Trump aquí en Estados Unidos habló de que para matar una, una bacteria pues había que usar esos líquidos que hay para para sí los uh, virus los, los antivirales antivirales ¿verdad? y sí. hubo gente que, que lo creyó textualmente de, de que tenía que tomarse <risa> que se eso le leta. No, no... Yo quiero creer que el presidente no estaba diciendo eso. Ajá. Pero a veces nos no, creemos no, no lo de lo que escuchamos, de lo que vemos... A veces de, de, de los pasajes que vemos por allí o de videos que vemos por allá... Y, y cosas por el estilo. Sí. Pero miren... El mensaje es que tengamos la fe bien puesta en Dios. En Dios. Ese es el único. No es porque ves algo bonito... O algo curiosito y que te dicen, y compártelo con 20 personas o con 30 personas y vas a recibir una bendición. No, no, no, no, no es por, va, allí. No va por ahí. No no. no no, no, no, es por allí. No. La bendición la vas a recibir directamente de parte no de Dios cuando tú estás Dios. en obediencia con Dios. Amén, así es. En obediencia con Dios. Amén. Ok, entonces, vamos a continuar para ir terminando porque el tiempo se está yendo. Así es. Eh, verso 23. Verso 23 les dije, Dí... Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Fíjense que, fíjense que interesante está el verso 23. Así es. Les digo la verdad. Porque Jesús ese camino, es la verdad y es la vida. La vida, okay, Entonces Jesús dice, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Uh -huh. ¿Qué significa aquí la montaña? ¿El problema? ¿La necesidad? Sí. Ya sea la falta de trabajo, la falta de dinero en la falta de salud eh, lo, lo, lo que Hay te haga falta tu necesidad en, en, en sí en la, la montaña es tu necesidad sí. cualquiera que sea dice levántate y échate a la mar y sucederá así es pero, pero deben, deben de creer de verdad pero deben realidad? de creer de verdad y no tener ninguna duda en el corazón. Y no tener que... ninguna duda en el corazón. Estamos hablando del antídoto. Porque dice ahí en Santiago que el que duda es como una onda del mar, que es arrastrada y echada de un lugar a otro eh, cuando hay duda. Estamos hablando del antídoto. ¿Se da cuenta? Por eso le pusimos como título el antídoto. Sí. Para salir de la pobreza. porque no podemos poner de to todos los temas? Sí, claro. Nada más no, hablamos ahí desde de la pobreza, pero eh, esto incluye todos, todos, todos los temas que pudiera haber de necesidad en el ser humano. Entonces, así es. Si tú le dices a esa montaña, que puede ser como una montaña para ti, ya sea la economía, uh -huh. ya sea el problema familiar, ya sea el problema con los hijos, sí. Ya sea... Eh, eh, este encierro que estamos teniendo uh -huh. eh, Muchísima este recogimiento, gente recogimiento, sí eh, Que es un recogimiento Que debía ser un recogimiento espiritual Pero recogimiento no lo tomamos así Recogimiento espiritual, amén Mira, cuando Jesús se fue a, a la montaña a orar Ajá. A eso fue, a orar Claro, claro orar. Pero nosotros nos hemos olvidado De que también ese recogimiento Puede ser también para orar Amén Am sí, Para meditar, para estudiar es, Exacto pero, ¿verdad que estamos muy lejos de eso? ¿Verdad que sí? Sí, la mente... ¿No? Ya, ya dijeron que sí. La mente anda por muchos lados. <ríe> Exacto. Entonces, ¿qué dice aquí el verso 24? El 24 dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. <ríe> Aleluya. Miren, les digo, y está subrayado ahí en, en negritas, les digo... Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Hoy estamos hablando de la necesidad que pudiera existir. Amén. ¿Cuál es sí. tu necesidad, mi amada? ¿Cuál es tu necesidad, mi amado? No tienes que decírmelo a mí directamente. Díselo al Señor. Al Señor. ¿Verdad? Tú directamente al Señor. Y orando. Y orando, que es el camino. Amén. Ese es el camino que tú debes de tomar para dirigirte hacia el Señor, Así es bien. a través de la oración Amén. Amén. no que le, le digas a otro, oye ore por mí, no, no, tú ora tú ora, tú ora el, nosotros les decimos cuando terminamos siempre los videos que si necesitan más apoyo bueno, nos no, no lo hagan saber ah, para apoyarles orientarlos, pero la oración sí. tiene que ser tuya, sí, sí, ya lo hemos dicho, es como el, el comer, o sea es una necesidad personal, entonces yo no puedo comer por ti, ni tú por mí. Exacto. Te puedo Así ver es. comer, pero yo no lleno. Así es. Yo tengo que, que, que arrimarme a la mesa y yo también en, entrarle al plato, ¿verdad? ¿Para qué? Claro. Pues para que yo también pueda satisfacer. Saciar, saciar el hambre. Eh, exacto. Entonces, lo mismo es con el Señor. Amén. Así es. Si queremos las bendiciones de Dios, tenemos que enseñarnos a orar. Uh -huh. Siempre tenemos que enseñarnos a orar por eso nosotros nunca podemos orar nada más sin dar palabra Exacto. ¿por qué? porque se tiene que entender se tiene que entender mi amado, mi amada de que necesitamos esa conexión con Dios y la conexión con Dios es de dos maneras es de ida y vuelta tú oras y lees la palabra lees la palabra y oras entonces ahí se, se cierra ese círculo de que es entras en comunicación con Dios a través de la oración y Dios te habla a través de la palabra. Por eso tenemos que dar las palabras. Sí, sí, la palabra es fantástico es y importantísimo. Así es. Y nosotros ponemos a veces algunas versiones como hoy, pues para que podamos facilitar un poquito más el entenderlo. Pero lo importante es eso. Jesús dice: Ustedes pueden orar por cualquier cosa uh -huh. y si creen que la han recibido, será suya. Si sí, okay. creen que la han recibido, o sea, tú tienes que creer, tú tienes que creer que tienes las finanzas, tú tienes que creer que tienes la salud, tú tienes que creer que tienes el trabajo, tú tienes que creer que tienes el negocio, tú tienes que creer que tienes la bendición, o tienes que creer tú. Entonces, okay. y termina ahí diciendo, y será tuya. Y será tuya. Pero tú tienes que creerlo. Así es. Tú tienes que tomar esa actitud de creer. Si sí. tú no te atreves a creer, no puede ser tuyo. Así es. Otra, otra, este, pues, eh, palabra muy, muy importante ahí en, en Juan 15, se nos está ahí, pero yo se los voy a leer Juan 15:5, que dice: Yo soy la vida. Vosotros, los pámpanos, uh -huh. dice el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Así es, porque separado de mí, nada podéis hacer ni hojas, ni, hoja. ni hojas, menos fruto. Así es, ¿verdad? entonces separado de ellos no podemos hacer nada. Se está entendiendo. Así es, Ustedes o les dije que escucharan de principio a fin, porque esto iba a estar muy bueno. Amén, porque para mí está muy bueno. Buenísimo. Eh, eh, yo mismo estoy recibiendo un mensaje de Reci parte del Altísimo. Recibimos, recibimos palabra del Señor. Sí, porque yo también tengo que creerlo. Sí. Yo tengo que creerlo. Y si yo lo creo, por eso también te lo comparto. Uh -huh, uh -huh. O por eso te lo estamos compartiendo, ¿verdad? Porque estamos aquí, mi esposo y yo. Okay. Entonces, para terminar aquí en la porción bíblica. Okay. Verso 25 Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Entonces, Amén. esta otra porción del verso 25 es bien interesante. Muy interesante. Y nosotros hicimos aquí una reflexión, mi esposa y yo, antes de, de empezar aquí, cuando estábamos dando una pasada a esto. Así es. Miren, primero perdonen todo aquel contra quien guarden algún tipo de rencor uh -huh. o de diferencia o que no tienen el mismo pensamiento que no tienen la misma actitud o que no tienen el, el, el mismo sentir exacto y le voy a poner tus casas nada más sin irnos a más lejos de, de aquí donde estamos porque estamos aquí en Estados Unidos pero también estamos con nuestro corazón México, en México así es cuántas cosas ha hecho el, el presidente Trump ...que a lo mejor no nos han gustado... Ajá. ...y que a veces hasta hablamos mal... ...dejen de hablarlo así, de esta forma... Sí, ...de esta que, manera... ...y no que hablemos, sino que a veces el pensamiento... ...se deja ir por la, las mismas corrientes de, de sí. crítica... ¿no? Por, ...por lo que se oye en las noticias... Sí. ...por lo que se ve aquí, por lo que se por allá... ...por, por todo lo, lo que acontece a, en torno a eso... Sí. ...y entonces a veces se puede tomar el, el punto... En que lo agarramos de una manera personal. Y dice, no hombre, este presidente no sirve para nada. Sí, no, y no, no debe de ser okay. así. O bien con el de México. También. ¿Cuántas cosas se han visto y se han hecho muy virales? Sí. Porque los, en... los medios las magnifican. Sí, que no ha hecho nada bueno. Y que claro. no ha hecho nada bueno. Entonces, cuando empezamos a tomar esa actitud, nos estamos poniendo en contra sí. de... Trump, o nos estamos jugando sí. en contra de, de López Obrador, o, o, o de los dos, o de cualquier otro corrientes, gobernante. Corrientes muy fuertes es que Entonces, envenenan tu mente. Dios no quiere que ni tú, ni yo, ni nadie envenenemos nadie. nuestra mente por lo que escuchamos, nos dicen, o por lo que malentendimos, o por aquello que no hemos podido comprender. Así Pero es. lo más importante es mejor vamos a orar por ellos. Orar por ellos para que Dios cambie sus, sus, sus corazones, cambie sus mentes, que, que les quite la, la, la venda que tienen en, en, en, en su mente y en su corazón. Cuando cuando quite todo eso, ellos van a poder decir pues estaba ciego y ahora veo. Como, como lo dijo el, el, el ciego, ¿verdad? A, a, así es. Entonces es lo que, o que necesitamos sí, orar por ellos para que Dios haga una obra completa en ellos. Pero que primero lo haga en nosotros. Sí, amén. Así no hace es. que estemos viendo lo que no debemos de Exacto. ver. Exacto. Y pensemos lo que no debemos de pensar. Así ellos también les tienen que hacer lo mismo. Exacto. Que lo que ellos piensan, que no crean que nada más ellos son los que están bien y que lo que están haciendo está bien, aunque pueda ser un error. Entonces, lo mejor de todo es que los apoyemos con la oración amén. para que ellos puedan servirle mejor al pueblo. Aquí y allá y cualquier vuelvo que, que exista en el mundo, que el Señor obre, pero que seamos nosotros sus ayudantes en ese sentido. Amén. Hay un pasaje del escritor que ya no quiero entrar más a más mensajes ahorita. Sí. Cuando estaba orando, que se le cansaban ya sus brazos. Uh -huh. Y se le acercan dos de sus ayudantes, por así decirlo, y les empiezan sí. a sostener. Y entonces, eh, hubo victoria. Hubo victoria. Así, tú te pones de un lado, yo me pongo del otro, y vamos a levantar las manos o los brazos Amén. de estos gobernantes Así es. para que estén en la victoria. Y no para que hagan lo que quieren, sino no, para que hagan lo que, lo que sí deben de lo hacer, que tienen que hacer con la bendición del Señor. Amén. Para que el Señor pueda bendecir a la humanidad, para que el Señor pueda bendecir a los pueblos, para que Dios pueda bendecir a las familias, para que Dios pueda bendecir a todo el mundo. A todo el mundo, así es. Entonces, vamos a orar Yo ya. Te apoyo en la oración, vamos a orar a eh, Y eso que sea para aumentar nuestra he fe. fe. Te gustaría orar para que Dios te aumente la fe. Imagínate Dios aumentándote la fe. Imagínate nada más. Tú, ahí donde estás, no importa en qué país estés tú ahorita. Puede estar aquí en Estados Unidos, puede estar en México, puede estar en Centroamérica, puede estar en Sudamérica, puede estar en Europa, puede ser no sé dónde. Pero donde tú te, te encuentres. Imagínate que Dios te aumente la, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no, no se ve. ve. Entonces va, vamos a orar. Amén. Eh, permíteme hacer yo la oración. Amén. Es. Padre Santo, me uno aquí con sí, mi esposa. Señor. Nos tomamos de la mano, Señor. señor. señor. Oh, mi con Dios un solo propósito. Es nombre, señor. De orar por cada una de las personitas sí, que están viendo señor. el video. En sus preciosas manos. ya sea ahorita en vivo o cuando estén viendo la repetición, señora, nombre, pobre, pero que todo pobre. mundo, Señor, que vea este video, sí, señor. que comparte este video, sí, mi que le muestre a sus sí, sí. amistades, a sus familiares, sí, sí, Señor, que lo comparten en sí, sus qué páginas Cristo. sociales, qué corazón, señor. que cualquiera que querido. lo vea, que lo escuche. Y vente que lo entienda. Oh Padre Santo, que ustedes sí, multipliquen la fe. Sí, Aumente oh, la fe, sí, Señor, sí, mi padre. para que podamos juntos sí, lograr sí, el objetivo de poder tener sí, la victoria cristiano. completa en todas las áreas de sí, nuestras sí, vidas. Orando con los presidentes. Padre Santo. Los que están en padre padre, padre Santo. Sí, mi su palabra nos enseña y nos dice. Que oremos por nuestros gobernantes. Sí, Señor. Sea con ellos, Padre mío. Padre Santo. Capacítenles, denles la sabiduría. Toque, si les falta, Señor, Sumbirles, denles. Padre Santo. Para que sí, ellos señor. puedan dirigir al pueblo, Señor. Sí, mi Cristo. Con dignidad. Sí, que los puedan sí, dirigir Dios. con sabiduría. Sí, Señor. Y que los lleven por el mejor de los caminos. Todo virus, todo virus. Y que vengan ellos también al conocimiento tal, Señor, de, de sus Dios. palabras para que puedan ser antorchas encendidas en medio de la oscuridad. Sí, Señor. Así y Padre sea, Santo, padre, bendiga pues cada personita que está ahorita con nosotros. Toda enfermedad, virus, Aquellos sí, que señor. están ahorita, Señor, que se acaban de unir, Señor, sí, bendígalos, Padre Santo. Abra y que sea, su amor, su corazón, y que su poder, su que su gracia, sí, gracia y que sí, su majestad sí, sea sobre Cristo, sus vidas. Sí, señor. Sea, y que este venga a ser el antídoto que todo mundo necesitamos Sí, para estar fortalecidos, sí, mi para sí, estar señor. con la economía, para estar con la salud, para sí, estar con señor. el bienestar, para estar con todas las sí, cosas sí, que señor. el ser humano necesitamos. Sí, señor. Y padre, Gracias, padre, y que de esta manera usted sea el único que reciba toda sí, honra. Sí, que reciba también toda la gloria, gloria y, y que reciba toda alabanza. Usted tiene este mundo en sus manos, señor. Y el Padre Santo, bendiga a nosotros sus como matrimonio. Bendiga a nuestra familia. Sí, Señor. Y bendecimos proteja, también, Señor, proteja, todas señor las personitas a que están viendo todos, este video. A todos que nadie a todos, se quede señor, sin la bendición. Y de acuerdo a su propia su necesidad, palabra, señor, señor, al unirse con nosotros en la oración, sí, señor. Padre Santo, que ellos reciban, reciban esa porción reciban de bendición, bendición que, que bendición. ellos están esperando sí, señor. y que usted reciba honra, gloria y alabanza. Del valle y, a todos los y Padre, de, gracias por darnos estos mensajes, que yo lo recibo también como mío, Señor, y lo comparto con lo que necesitan. Sí, y tú si lo necesitas Tómalo también Recibe para ti Recibe la bendición Para la gloria la del Padre en Cristo Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, amén sí, amén. Amén. Amén. amén, amén, amén Y amén Aleluya. Mándenos su petición en un mensaje Por WhatsApp al 469-238-9007 O bien a hoy.oramos.gmail.com O bien en, en Messenger también Uh -huh. Nosotros le vamos a apoyar eh, con nuestra oración Y gracias, gracias le damos a las personitas que pues, han estado con nosotros y, y a los que van a seguir compartiendo estos videos Porque es de bendición para toda persona que ve y escucha estos videos Les amamos en el amor del Señor, sus amigos, Elida y, y Rafael Cavazos, eh, reciben un fuerte abrazo uh -huh. Ahorita es virtual, pero... Eh, recíbalo en el amor del Señor y permita, permita que otros también reciban la bendición cuando se les comparta este material. Amén. Así sea. Bendiciones. Y, y que amor. la bendición del Altísimo quede derramada sobre sus vidas. Y así de esta manera estamos terminando este, este video. Y que la paz y el amor del Señor sea sobre sus vidas. Amén. Así sea. Bendiciones. Bendiciones.